Desde la plataforma de Facebook, La Palma quiere el TMT, hemos trabajado durante todo este tiempo para que la ciudadanía de la isla de La Palma, de Canarias y del mundo entero conozcan de primera mano lo importante que ha sido para la isla que el centro astrofísico del Roque con los Muchachos estuviera aquí. No solamente en lo que a puestos de trabajo se refiere, en lo que mejora de la economía de las familias palmeras se refiere, sino que además ha posicionado a la Isla de la Palma como uno de los centros referentes en astrofísica a nivel mundial. Somos uno de los tres mejores centros astrofísicos del mundo. Por eso, si finalmente el TMT viene a la Isla de la Palma, conseguiremos mejorar todas estas características. Mejorar la economía, mejorar las telecomunicaciones, las comunicaciones con la isla y por supuesto seguir trabajando en la mejora del posicionamiento turístico de la isla. Y por supuesto también eh, seguiremos siendo uno de los referentes más importantes en lo que astrofísica se refiere. Por eso, desde la plataforma de Facebook La Palma Quiere el TMT, animamos a toda la ciudadanía a que empujen y apoyen este proyecto, si queremos el TMT.